Aquí estamos, justo hace un par de horas, hemos acabado este primer evento, Samadi aquí en Marbella, y, bueno, realmente, yo estoy muy contento y mm -hmm. orgulloso de, de poder de contar conmigo, mm -hmm. y, bueno, no sé cómo lo has vivido, ¿qué tal ha resultado la experiencia? Pues, mira, ha habido como dos fases, ¿no? Una fue que, que cuando llegamos aquí a la, a la casa, ¿no?, y ya nos encontramos contigo y te contamos un poco lo que íbamos a hacer, pues el, la perspectiva que tú tienes de los eventos es súper buena porque sabes colocar las cosas en el tiempo, saber qué sobra, qué falta, dónde meter las sorpresas, cómo, cómo hacer que la experiencia sea mucho mejor sin tener que necesariamente invertir más dinero o más recursos. Es simplemente optimizando bien lo que, lo que hay ¿no? y eso es súper valioso porque de otra manera es como con lo mismo, en vez de un 10 de experiencia huevo wow, hubiéramos tenido un 7 ¿no? y, y gracias a ti pues hemos podido tener un 10 de experiencia huevo. Wow que los asistentes lo han agradecido un montón, y, y eso para empezar, ¿no? Y luego también la calma que, que le transmitiste a Sara, a mi mujer, que, que somos los dos los que organizamos el, el retiro, pues también fue súper importante, porque yo, sinceramente, no sé, me dice cualquier persona, oye, pues venga, yo puedo hacerlo, y yo me fío, ¿sabes? no Gracias. Yo me fío, yo fluyo, ¿no? Pero mi mujer no. Mi mujer tiene una intuición súper fina y, y para fiarse necesita sentir en la otra persona que de verdad lo tiene controlado, ¿sabes? Como que sí, que le está diciendo, tú tranquila, tú a lo tuyo, ¿sabes? Yo me encargo de todo. Eh, he visto ya muchas veces cuando se lo han dicho y no ha podido fiarse, ¿sabes? Entiendo. Porque no, pues lo sentía, ¿no? Y contigo lo sintió desde el primer momento. Y, y se dejó guiar, ¿sabes? Y se ha dejado cuidar, y ella ha estado a su evento, a sus cosas, y eso ha sido... Y ha salido todo perfecto, ¿sabes? De, de que no ha habido, no sé, todo estaba en su momento, al detalle, ¿sabes? Has organizado súper bien al equipo, porque lo que has estado haciendo ha sido liderar al equipo y que creo que es lo más difícil, ¿sabes? Liderar un equipo en ese tipo de eventos es, es complicado y ha estado perfecto. Y además desde el amor, que esto es algo que yo he visto en muchos eventos, que, que la persona que lidera lo hace con aspereza, ¿sabes? Que es fácil caer en un liderazgo autoritario, ¿sabes? De, Tú, haz esto, tú haz lo otro, tú no sé qué. Y sinceramente, para mí en mis eventos, yo no quiero que haya un liderazgo así porque da una energía rara entre los asistentes, ¿sabes? Entonces contigo ha sido una, un liderazgo amoroso que, que es muy bonito. Y, y luego además el tema de, de la, la experiencia de, del hielo, pues ha sido también brutal. A la gente le ha encantado, yo no lo había hecho tampoco. Ha sido la primera vez que, que lo hago y ha sido muy impactante y, y la manera en que lo haces pues me, me gustó mucho porque he visto en otro tipo de experiencias que, de este estilo uh -huh. o cosas de alto impacto que se da mucho, se crea mucho contexto, uh -huh. pero la gente se pierde en esa información y en ese contexto, ¿no? Es como que... Y tú creaste el contexto, hiciste las respiraciones, ¿sabes? lo explicaste todo perfecto, pero cuando la gente empezó a pensar y no sé qué, les decía, mira, déjate ya, ya no hay más que pensar, ya no hay más que nada, vamos a hacer la experiencia. Y entonces les guiaste ahí ahí sí con mucho más autoritario porque hacía falta. Y, y bueno, y fue súper bonito, ¿sabes? El, el setup, ¿sabes? Con el logo del evento, ¿sabes? Con todo quedó súper bien. Y la gente lo, lo flipó, pues le, le gustó muchísimo el no sé, lo que salía ahí, ¿no? Creo que es una experiencia muy potente en la, en el tema del hielo uh -huh. y las respiraciones. Y, y nada, un poco más, tío, que es un placer contar contigo, ¿sabes? Y, y que... el, el placer es mío uh -huh. que, que podáis contar y sí que es algo que, que agradezco, que, que deposita de Santo Sara como toda la confianza. Porque es lo que le digo a todo el mundo: cuando quiero organizar un evento, dice, tú no puedes estar transmitiendo la emoción, estar atento a tus empleados cuando sabes que, que tienes problemas por detrás sí. o que no ha llegado la comida, o sí, eh, sí. muchas cosas que pasan, o que pues, se sí. está yendo de tiempo. Entonces, si realmente por respeto a, a, tus, a la gente que tienes invitada en tu evento, pues eh, busca una persona sí, que, sí. que te pueda ayudar en esa parte ¿no? para, para poder fluir, en verdad, ¿no? Importante sí. poder fluir, desde pues, la sí. sí. 100%. Y luego también una parte que creo que tú la tienes muy clara, que es más de desarrollo personal, pero que otras personas que, que he visto no la tienen tan clara en el en, en, en servir, ¿no? en ponerte al servicio. Que tú desde el principio lo has dicho, ¿no? yo estoy aquí al servicio. Y lo sentía, sí. Pero hay, hay veces que contratas a alguien y tú lo puedes notar enseguida, ¿sabes? Porque se nota. Y realmente no está al servicio. Lo que le gustaría es estar liderando el evento creyendo que son más importantes. Y no lo es, ¿sabes? Es, como, es igual de importante el que está ayudando a que el evento funcione a que que está haciendo el evento, ¿sabes? Es, es igual. Pero claro, encontrar una persona que lo hace desde el corazón y que de verdad se pone al servicio es difícil, ¿sabes? No es tan fácil. Así que. Gracias, tío, por tu ayuda. Gracias, y no, que sea la primera de muchas. Claro que sí, así será. Y una pregunta para los dos. ¿Es verdad que con este tipo de experiencias podemos aumentar el valor percibido hacia la gente para que lo que hayan pagado a ellos se les haga ver que pagaron menos de lo que recibieron? Totalmente, yo creo que el valor percibido que tienes cuando un evento está mal organizado, desde cosas tan simples como lo que hiciste que me pareció brutal, de, de la bienvenida con, lo, con el cóctel, con, ¿sabes?, todo organizado así bonito, el, las letras, la, la experiencia de la playa, con los focos, ¿sabes?, todas esas pequeñas cosas, creo que, que no, costa, no nos ha costado nada a nosotros, en la organización, pero a ellos lo han percibido como, ¡guau!, ¿sabes? Entonces creo que aumenta muchísimo el valor percibido en, en un evento, sí o sí, vamos. ¿Y qué fue lo que te dije cuando el primer día del evento, Nacho? ¿Qué fue lo que te dije? Sí, es verdad. Que Jesús decía el primer día, dice, ya solo con lo del día de hoy, ya ha merecido la pena todo el evento. Pues, bueno, sigamos, sí, con trabajando, el saludo, pues sí. sigamos trabajando para que esos eventos sean guay tanto por la parte del que lo percibe, eh, mm -hmm. como el que lo está ofreciendo, que, que todo vaya a total, total. Gracias, sí. Gracias.